de Guadalajara Y por lo tanto creo que es una empresa que es un ejemplo de desarrollo y que es una empresa muy importante en la provincia de Guadalajara. El gobierno de Castilla-La Mancha va a estar siempre de la mano de empresas como ellos que quieren seguir apostando por el desarrollo, por la contratación y desde luego por el impulso de nuestra provincia y de nuestra región.